Gracias, Carolina, amables televidentes, Yayán, Fulvio y Amado. La verdad es que para nosotros resulta un tanto cuesta arriba muchas veces plantearnos realizar un, un, un tema en específico o único. Siempre tratamos de aprovechar y que dentro de nuestro espacio llevarle varios temas. Primero quiero saludar a Adriano Cruz y el Jaya, que nos envía su ejemplar, y en la primera plana vemos que provincia Duarte reduce contagios a COVID. Ah, muy bien. Podría ser primera provincia sin COVID en Ay, el país. Bueno, la... de ser la primera en COVID, ahora ser la sin, sin COVID. ¿Y por qué entonces criticaron tanto a Franklin cuando dijo que casi ya aquí no había COVID en San Francisco? Entonces creo que Franklin no estaba lejos del corte. Franklin Romero recibe apoyo de coalición de partidos, Regidores se rebajan el 60% de asignación de combustible y las advertencias por deuda es la muerte de la señora Suri Rosario Quiquito y Quiquito. Bueno, Iglesia también va a ir programando para usted asistir a la misa, va a tener que llamar o pasar por la diócesis o por la sacristía. Cuestión de irse anotando porque van a tener un número específico de ferigreses. Señores, voy a empezar. Este tema no estaba, pero lo trajo el Jaya. Ah, perdón, hay que atrás. Familias franco-macorizanas sobreviven cuarentena gracias a remesa. mírenlo. Pero, ¿qué están haciendo las remesadoras? Ay. Están prácticamente engañando a los que los van a recibir, porque los reciben allá en dólares para entregar en dólares y ellos les dicen que no tienen dólares, para que la gente los reciba en pesos, pero al cambio del 51, cuando está al 58 y al 60. Remesadoras locales, dejen su, su tigueraje, pueblos, no les reciban en pesos si estaban destinados para recibirse en dólares. Ya lo saben caraja, que, que han aprovechado el COVID para aprovecharse de todo. ¿eh? Pero aquí también en San Francisco está claro, sucediendo eso. Claro, claro. Pero vamos a denunciarla. Hay que nos llame la gente al 725-0505 y al teléfono del 3381 y que nos digan cuáles son esas remesas. Están entregando las remesas que debían de entregarse en dólares porque ellos las entregan así, las reciben así allá, porque hay muchos dominicanos que claro. dicen, me lo entreguen en dólares. Y que vuelven varios días, ver, ya tenemos una llamadita ahí. Vamos Buenos a ver. días. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días, buenos caballero. días caballeros. Buenos días, dama. Adelante, caballeros. Eh, el tema, la preguntita mía o, o mi opinión no va, en, no va en respecto a las remesas, sino. A las remesas. Yo quiero que me digan algo a respecto. ¿A qué? ¿Se cayó? Bueno, se cayó la llamada. Bueno. Bueno, bueno, señores, el viernes yo les dije que iba a tratar la municipalidad. Yo soy un municipalista, ustedes saben que me fascina, y soy un estudioso de, las, de la ley municipal y de todo lo que está relacionado con la municipalidad. Yo le hice una pregunta a Siquio NG de la Rosa, cuando nos visitó, que aún era candidato. Si al llegar, él estaría realizando despidos y cambios en el cabildo. Eh, vamos a una llamadita buenos días buen día sí. a todos sí, estoy llamando con respecto a las remesas yo me llamo saludo, a los remesas, sí. a los remesas de penales y muchas veces las remesas, o casi siempre en realidad las quieren dar en pesos y uno lo pone todo lo que uno quiera y como quiera en pesos y no te dan dólares y yo no sé por qué ustedes lo dicen, porque ustedes saben cuáles son las empresas que es el Caribe, tres, las principales. Sí. Entonces, y eso hay que decirlo para que la gente lo logra, que Es verdad. Allá en Estados Unidos, cuando yo vivía allá en Estados Unidos y son deputado cuando estaba allá en Estados Unidos, cuando usted va a poner la represa para recibirla en dólares aquí, allá le cobran un poquito más. Sí. Un por ciento más te cobran que. Allá, sí, un poquito más te cobran. Correcto. Entonces te cobran allá además, y de aquí te dan de menos. Oye. Y eso es algo un abuso lo que está pasando y nadie defiende al pueblo, nadie. Bueno, Gracias. esas sí están reguladas. Bueno, pues pues ya, mira, te voy a decir una casi, cosa. El llamado a los dominicanos que mandan su dinero en dólares para acá. En ¿sí? dólares. Y que, que le exijan y que sí. le digan a sus familiares que le, que le exijan que se lo entreguen en dólares. Bueno, sí. es que allá se lo pregunta, ¿tú quieres recibirlo en dólares o en pesos? Pero entonces cuando tú lo cambias ahí te pagan muy poco. Entonces, Exacto. ahora sí. no solamente lo están recibiendo para entregar aquí en dólares, ellos se comprometen a entregarlo en dólares. Aquí le dicen al que lo va a recibir que no está conectado con esa realidad, que es en peso que te lo van a dar. Pero cuando tú revisas a qué cambio te lo están recibiendo los dólares tuyos, Baratísimo. te lo están calculando al 51 como estaba hace meses atrás, hoy que está 58, se ganan el porcentaje de allá, se ganan el porcentaje de aquí el cambio. ¡Es un robo! Quien recibe remesa y están acostumbrados a recibirlo en dólares, no le crea diga, que no tienen los dólares, pues no los reciban ustedes allá para comprometerse a darlo en dólares. ¿Tú sabes qué le dicen, Francis? Si en 15 días venga para entregárselo en dólares. Entonces, oh, para sí. justificar eso, ya me pasó que alguien para un regalo de la madre envió y eso fue, con eso me salieron, no, pues tráigamelo con usted lo tenga. Y al otro día lo llevaron en dólares. Ojo con eso y vamos a estarle dando seguimiento porque eso es parte del consumidor, de la, de la, de la seguridad ciudadana y de todo. Porque si dicen que, que familiares franco-macorizanos sobreviven en cuarentena gracias a la remesa, no se puede jugar con eso. Bien. ¿Y pro-consumidor? Ahí entran todos los controles y superintendencia y todas las cosas de valores y todo. Y no le están haciendo caso. Se lo están robando grave. Tenemos una llamadita francés aquí. Oh. Buenas. Sí. Buenos días. Buenos días. Cierto de la remesa. Cierto de la remesa. Pues a mí yo siempre lo he recibido en dólares. Señora, tiene que bajar su teléfono. Señora, tiene que bajar su telemesa. Perdón, perdón, perdón, perdón. Perdón. Bien, Adelante. Sí. Yo tengo siempre recibido en dólares, van tres veces después de esto que no me lo quieren dar en dólares, y allá se paga dólares, para que te lo entreguen en dólares, porque como dice Francis, la pregunta la hacen dólares o en pesos, pero tú tienes que pagar por los dólares más unos puntitos más para que te lo estén en dólares. Correct. En ninguna de las dos partes me lo quisieron entre Canil Caribe y en. Eh, ¿Cómo le a De aquí. Western. Eh, sí. Para, la, eh, no la, Wester eh, Junior. Pues sí. tuve que cambiarlo la primera vez en peso. Le dije que no, que no. Mira, mi que, no es que no. el cambio es que no. ¿Y el cambio se, se me lo dieron? Tres veces, que me pasa ¿Y el cambio se lo se lo esta semana? Doña, una y preguntita. Que no, dije que, que iban a ver. Lo podían ajustar, como le dije, son cosas de ustedes. Señora. Eh, sí que es cierto. ¿A cómo se lo pagaron el dólar a usted? En pesos. Como peso. al 46 y algo, eh, 40... hace como un mes. ¿Cuántos? La, en la otra semana lo cambié también, no quise, le dije que me lo entregaran ¿A pero cómo yo, se lo cambiaron? No, no al 56 y si algo. Ponen, algo dicen, no, la ah, dólares ¿sí? yo estoy pagando dólares, sí. me van a ganar pesos. Y yo dije que no, pero ahora yo sé que voy a tener problemas porque ellos no quieren no, no sé por reciba qué. su no, yo, yo. dinero en Ellos, dólares. Ellos lo hacen adrede sí. para que usted se vea en la encrucijada sí. que quiere su cuarto o de lo contrario lo pasa a buscar mañana. Otra llamada. Bueno, Fran, se ha encendido la, la línea. Sí, eso es terrible lo que está pasando. Adelante. A mí lo que me molesta es el abuso. Buen día. hello buenos días. habla bueno. de la remesa? Sí. Sí, sí, le escuchamos. Adelante. Óyete, óyete. En Westin Junior nos mandaron un dinero para un regalo de la madre sucede que cuando fuimos a recibir el dinero ellos dijeron que no me lo entregaban en dólares, que ellos lo entregan en dólares y yo bueno pues está bien, déjelo ahí llamé a la persona que me lo envió y me dijo, yo puse que lo entreguen en dólares, Oye. entonces ella me dijo ¿cómo lo cambio? 51 y yo no, no, no, no, no, yo no lo quiero cambiar este ¿A 51? De, deja eso así que el dinero va para atrás otra vez ¿Cuándo fue eso? Dijo, Ahora dijo, para la madre. En el fin de semana para la madre. Eso es un y me abuso. Dice, ¿Di y me dijo, no, está bien, entonces el dinero no lo recibimos, el dinero de Ella fue y lo devolvió, lo sacó y lo puso por Caribe Express. Eso es entonces Caribe Express lo querían cambiar de 50, y dije, no en dólares. Y dijeron, no, pues mañana se lo entregamos, pero no lo entregaron en dólares. Caribe Express también Ajá. lo está haciendo todo. Son, son unos, entonces, unos... si ella dijo, y la otra semana no advirtió, que está, que en... En Caribe Express estaban cambiando el dinero y no solo estaban dando el dólar a la gente. Y que eso era un abuso, que no se dejaran engañar. Eso es un la abuso, población. porque ellos reciben en dólares para entregar en dólares y le hacen creer a la gente que no tienen dólares. ¿Quién no lo tiene? La gente que hace negocio con dólares diarios, el que trueque, hace trueque de, de dólares. Bueno, es eh, eh, eh, que le pusieron la música sí, porque, a Franz. Yo, parte de mi tiempo, vamos, vamos a dárselo a él porque realmente el tema. Que yo hay... apenas he consumido ah, cuatro sí, minutos. Sí. Pero vamos a seguir. Una Tenemos una llamada internacional. Okay, bueno, otra llamada. En vamos a ver. las líneas aquí con este tema. Buenos, buenos días. días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. desde este dónde? Eh, allá a mí me ha pasado por tres veces, me ha pasado. Que mandamos el dinero para entregarlo en dólares y lo entregan en dominicano. Mm -hmm. Eso es un abuso lo que están haciendo allá, porque nosotros aquí pagamos para mandarlo en dólares y allá nos lo entregan en dominicano. Esto es mucha frescura de, la, de, de esa institución que sí. llega el dinero, porque si nosotros pagamos aquí para mandarlo en dólares no es, ¿cuál es el hecho de que lo paguen a, a como ellos les dé la gana ya? Se Esa están aprovechando de de la, la, del desconocimiento de la población y de, y de quien lo envía la, la, la compañía eso es un bien, abuso. Muchas gracias, amigo televidente. Yo ¿Claro? voy a comunicarme, muchachos, en la pausa. Llamada? Con, con uno de los sí, encargados sí, de, de una de estas instituciones sí. para ver qué es lo que está pasando. Buenos días. Este momento me pasó a mí. Oye. Me mandaron 490 dólares que era para hacer un negocio Y cuando yo fui a los en dólares. ¿Dónde? ¿Dónde y usted fue, señora? A salir Vespé. Y Caribe me dijeron, de mañana. Ven mañana pues, a buscarlo. ¿Pero dije, qué es esto? Yo creo que estoy aquí en algo. Hombre. y ellos pagaron para que lo puedan reabrir No quisieron, no quisieron, no quisieron. Están eso especulando. Es con el dólar. Eso es un abuso, eso es un abuso. Está Atención para consumidor. Y lo están llevando al país a un encierro. Eh. A Miren. Yo le decía que el viernes... Tenemos una llamadita. Y vamos a, seguir, ah, vamos a seguir... vamos otra llamada. Vamos a ver, vamos a ver. Buenos días. Sí, no, buenos días. Sitios. Un saludo para los tres. Manolo, que Adelante, Manolo. Manolo. Manolo. Mira lo que está pasando, lo que Francis está hablando ahorita, respecto a lo, lo, lo que usted estaba diciendo. Si ellos allá le dijeran, le vamos a pagar en pesos y le cobraran el valor y que están cobrando en pesos, está bien, pero ellos le cobran en dólares a un precio, a un por ciento y en pesos, para entregar en pesos otro por ciento. ¿Me están entendiendo? Claro. Sí. Por ejemplo, tú dices, yo quiero en pesos, te lo, te lo cobran a un, a, a un precio más barato. Te dan 51 pesos, dominicano. Un dólar cincuenta caro. Entonces, si te lo están cobrando más caro allá, entonces tienes que tener este dólar aquí. Entonces, es un engaño que están haciendo. Así sí. es. Que pasen buen día. Gracias, Manolo. Pues claro. miren, Vamos. señores, esto tenemos que, como consumidores, tener cuidado. Y sabiendo, como dice el propio Jaya, que las familias franco-macorizanas se han sostenido con la remesa. Figúrense ustedes qué cantidad de remesas reciben los franco-macorizanos y la cantidad del porciento del 51, estando al 58, que han dejado de pagar esta gente. Y se han quedado con los dólares y han engañado a sus receptores. Bien, entro al tema para darles rápido de lo municipal. Yo había pedido a Siquio que estuvo aquí presente. Si él estaría a la vez que él asumía el mando de la municipalidad, si él estaría haciendo despidos en tiempo de Covid. Y él siguió como sabe, no porque se supone que nosotros vamos y que y me imagino que ahí está el propio los miembros del PRM trabajando, porque ¿Polo? no sería quítate tú para ponerme yo. Pues miren, y le advierto que en tiempo de COVID, la Dirección de Administración Pública, el Ministerio de Administración Pública, Camejo, que es el para mí es el recurso humano, el director de recursos humanos del Estado, y de lo cual el municipio forma parte de las entidades estatales, aunque sea autónoma, y está obligada a cumplir con la ley 4108 con la 176 y con los acuerdos producto de la pandemia. Pues ya parece ser que los asesores de Siquio le han promovido la cancelación de personas en esta época. Parece ser que entre la gestión pasada y la actual no hay una continuidad, aunque no le voy a exigir que no tenga su equipo de gabinete, porque creo que hay una nueva secretaria general y esa secretaria general está haciendo sus funciones, aunque desconoce cuáles son, porque veo que me han dicho que ha propuesto la rebaja la rebaja de salario, que eso es ilegal, eso es incorrecto. Y se han producido ya despidos. Yo tengo ahí una prueba. Vamos a ver si me la ponen. Eso es una cancelación, ¿verdad? Una cancelación. Ahí está. Una destitución. Encargada del cementerio municipal de Semaní, ¿Eh? Con efectividad a partir del primero de junio. Es decir, que a partir de hoy ella está fuera, pero ya el incumbente está ahí. 26 de mayo. Siquio NG de la Rosa. Siquio, revise cómo se pueden hacer esas, esas cancelaciones. Porque se va a llenar de cancelación igual que con la de Ale. Tiene todo el derecho a exigir su remuneración por concepto de derechos adquiridos y derechos laborales si usted se quejó de que había un déficit presupuestario en razón de que, la, que el gobierno municipal no iba a recibir okay. lo que se había proyectado en el presupuesto que yo lo entendí perfectamente sabía que no era que, que había un déficit okay. provocado era que Siquio quería decir que él tendría ¿No te un una proyección al, a diciembre de este año, porque es por año, donde no podría cubrir todo eso. Ahora, la otra es, y es la más peligrosa porque entraña la ley, ¿Cómo la escribir, es que yo en principio de gestión había advertido que Alex Díaz, al terminar su mandato, se si había realizado las licitaciones, no las licitaciones, sino los concursos para obras, lo cual me confirmaron y, y Fulvio fue, corroboró con ellos y Marianela también, de que se hizo acorde como manda la ley y se distribuyó la primera partida para esas obras ¿podría la actual sala para complacer las peticiones de los asesores de Siquio transformar el presupuesto y a la vez paralizar las obras que se supone debieron de empezar de presupuesto participativo a través de la sala yo le hago esa pregunta si sí lo pueden hacer pero van a trastornar lo que hacía la proyección de la continuidad del municipio, de la gestión municipal porque ya eso fue aprobado con el presupuesto actual estaba dentro de su función el alcalde saliente y se realizó los concursos tocar eso Solamente para complacer peticiones es un trastorno en tiempo de COVID. Deben ser prudentes. Y yo reto a que me, lo, me, lo, me digan lo contrario. Ay. Están intentando a través de la sala echar para atrás cosas que se aprobaron en la pasada gestión que deben ser analizadas por qué se rechazan o por qué se sacan. O sea que hay populismo ahí en la sala capitular. No, hay una serie de asesores que van a llevar a Siquio desde el inicio, en tiempo que deben ser muy prudentes por la situación y que no hay cuarto, a que haga una gestión adecuada, aunque el año que viene se desborden. Tienen que ser prudentes, están cancelando gente ya. Ay, Dios mío. Toda esa gente tiene que armarse con abogados y exigir sus derechos laborales. Eso será una carga mayor al presupuesto que ya sí que yo había advertido que sería deficitario, porque las recaudaciones han caído producto de esta pandemia. Bueno, Lo dejo ahí porque vamos a continuar el tema más adelante. Y casualmente tenemos hoy, eh, Giovanni, tenemos a Siquio hoy en la entrevista central, así que atento. Vamos, eh, si sí, tenemos que seguir con los compromisos, pero brevemente le vamos a pedir eh. a producción que tenemos una persona eh, con las orientaciones necesarias, con el tema que estábamos hablando, con la escasez eh, del dólar que se estaba dando en San Francisco de Macorís y el precio si que coge, se estaba vendiendo. Si le coge, él trabaja para una remesadora Sí, sí. sí pero vamos si le a, coge, eh, eh, vamos eh, a eh, no vamos a decir el nombre, okay, o sea, o, la, la, la empresa. Una pero sí. Vamos a, a, a es la información. Necesitamos que la gente se oriente qué es lo que está pasando. Buenos días. Buenos días, cómo están todos. Muy bien. bien. Te escuchamos. Eh, ¿Usted pues, vale. usted escuchó, usted escuchó nuestra tarde. denuncia? No, no. Nos comunicamos bueno, la, con él. La situación, pues mire, la situación es la siguiente: yo he denunciado que las remesadoras se están aprovechando la necesidad del que recibe aquí con una, con una simple estrategia. Miren, ah, no, no tenemos en dólares, se lo dan en pesos, pero a la vez el cambio es 8 y 7 puntos menos de lo que está el dólar actualmente. Yo digo que eso es una estafa, porque si usted está destinado a entregarlo en dólares, no puede salirle al que está aquí que no tiene dólares. ¿Qué es lo que estaba pasando con esta situación? No, no. Nosotros le damos la opción al cliente que no teníamos dólares, que si lo quería en peso se lo podíamos dar, y si no, que esperara a que nosotros consiguiéramos dólares. El jueves el Central nos vendió dólares y en reserva, y del jueves para acá nosotros tenemos todos los dólares que la, el país quiera. Caribe, Express, le paga dólares a todo el que quiera allá. Ya esa situación el jueves para acá se resolvió. Pues te voy a decir y una cosa. Y se puede presentar a cualquier oficina de nosotros a buscar la cantidad de dólares que quieran. Pues mire, le voy a decir algo. Francis Rodríguez. Ah, Francis? Ayer, domingo, fócalo, fócalo. se ah. presentó amablemente un, un mensajero de ustedes a entregarnos algo para el tema del regalo de las madres. Y lo llevó en pesos, todo, y me dijo, déjame ver si hay una algún sobre con dólares para darte. Lo digo, no puedo traerlo mañana. Es decir, que si desde el jueves está eso, el viernes pasó lo mismo y lo llevaron el sábado. ¿Qué decir? Jorge? Eso es una mentira. Bueno, y eso es un engaño. En la bueno, tiempo tiempo. Él dice que el viernes, que Mire, el viernes la pasó sí, eso. Sí, me la quité. El viernes pasó eso. Y ayer domingo pasó también. Entonces, si desde el jueves ya había ya había en Caribe Express todos los dólares que se necesitaba para 150 dolaritos y 300 dólares primero, ¿por qué tanta checha? Y el muchacho se puso de que a buscar en sobre, porque yo entiendo que cada sobre está destinado a, un, a una persona. Claro. No podía buscar de que para darme a mi dólares y dejar al otro con peso. Es decir, no escucho. Okay, adelante, el, baló, el mensajero llama al cliente si el cliente quiere el servicio, que pues se lo lleven cambiado, se lo llevan, pero a nosotros no nos interesa cambiarle dólares de como andan diciendo, obligado, no. Nosotros necesitamos no eso. Nosotros nunca hemos obligado al cliente que cambie nosotros los No, lo preguntan. Incluso date cuenta que nosotros estamos hasta más baratos que Julio. Julio está enfrente de nosotros y nosotros estamos más baratos para que Julio compre y nosotros a y dejamos ¿a qué que el mercado fluya. ¿A qué tasa? Nosotros estamos, nosotros estamos en 58.50%. Y julio está en 58.60. Okay. Bueno. Pero nosotros no obligamos al cliente, no, no, no. Es, no. es decir, que que si, pregunta, si, el, no. si el cliente nos dice que se lo llevemos cambiado, nosotros se lo llevamos. Los pero dólares si no, que tienen. nosotros so... no nos interesa obligar al cliente, incluso nosotros cuántos años tenemos en el mercado. ¿y claro, se pero que tú, estos una, son momentos. Sí, pero una, una pregunta. Una, pregunta. Nunca sería la esa situación una preguntita, un te, te tiene una pregunta. Yerjan la antigua, te tiene una preguntita. Usted ha dicho que sí. eh, el, están abastecidos de dólares eh, luego de, de, de la inyección que hizo el Banco Central. Sí. ¿Cómo? Pregúntale eso. Que están abastecidos de dólares luego de, de la compra al Banco Central o de la inyección. La inyección. ¿no? Sí, por sí, sí, no puede, sí, porque que nosotros no hay vuelo. Para nosotros, tú sabes ¿No? que la ¿No? gente está dando dólares y esos dólares $7. se quedan allá. Y la compañía, mediante vuelo, lo va recogiendo. Y lo va trayendo una pregunta entonces ¿verdad? el banco se trae el receba restringido incluso ustedes saben que el le vendía hasta dos mil dólares a la gente y ya no incluso ni cuenta en dólares de receba estaba abriendo porque había un café pero no era porque nosotros la, no lo provocamos nosotros una ¿Sí? última preguntita que ¿No? tiene Francis yo entonces quiero saber eh, con respecto a esta situación por qué por qué sin llamar, se han entregado y le han llevado en pesos sin llamar, simplemente, ah no, cuando la gente le dice que no quiere pesos, que ella lo iba a recibir en dólares, es que la persona claro, no resiste ni le insiste simplemente le dice, pues yo vuelvo cuando yo tenga, ¿por qué? porque el jueves es una cosa y hoy es otra, porque han transcurrido viernes, sábado, domingo ¿Que ¿por qué lo envían sin preguntar en, en ajá. pesos? ajá Parece bueno, que se le ha perdido no, la, la orden no, no. que ustedes han dado. Siempre el mensajero llama al cliente y dice, ¿el cliente da la opción? Porque nosotros no podemos disponer de ese, de ese dinero de cliente si también lo necesita para pagar una tarjeta o bueno, algo. ¿Está nosotros claro? no podemos eso. Eso no, no crean, no que yo ni confío de lo que Francis está diciendo, porque Francis es una persona que yo lo conozco y sé sí, que lo sí. no que habla es cierto. Yo lo no conozco Francis, es que no va a hablar una cosa por otra. Puede ser que se viene caso porque nosotros tenemos Muchos oh, empleados.